acabo de llegar a talagante tengo que hacerle un par de cosas a la máquina un detalle la correa que es no es difícil de arreglar pero hay que meterse bien adentro del motor tengo otro problema grande que me acaba de salir hoy día siempre he pensado que todo tiene un equilibrio y el, el proyecto de youtube ha estado tan entretenido que por algún otro lado tengo que pagar estoy empezando a pagar con la camioneta algunos de ustedes saben que esta camioneta se le salta a la quinta no era gran problema porque manejo con la máquina todo el tiempo pero ahora a la tonta se le está saltando a la tercera eso es grave así que tiene que acarrear harto peso, la pobre, la... los cambios de esta camioneta he tenido dos de esta camioneta, la anterior también falló la quinta y ahora esta le falló la quinta y le falló la tercera estoy pensando seriamente en buscar alguna camioneta vieja, la antigua del 90 que sea de más tonelaje, que tenga repuesto acá en Chile. Así que si alguien tiene un dato de eso, se lo agradecería un montón. Porque eso es todo lo que vine pensando camino para acá. Mientras la tercera se saltaba. Hay que ponerle el hombro. Esta camioneta no se cansa. <risa> Tengo la luz quemada. Pero es el acceso más fácil del mundo. Esto creo que lo puedo hacer incluso con una mano. Así que por la gratificación de hacerlo... Voy a apagar las luces. Tengo esa ampolleta, H4 y vamos a sacar esto. Qué rico es cuando una pana es tan fácil de arreglar. Y para sacar esto hay que apretar este alambrito, moverlo para arriba, tirarlo para atrás con cuidado, sacar la ampolleta. Y esto tiene que estar quemado ahora. Ese se ve miedo, el de la derecha. Se ve medio achicharrado Ampolleta nueva, voy a probar esto porque Encontré esta, aunque es De 24 voltios ¿Qué posición iba? Ahí va Ahí Ahí Y ahí Vamos a tener fe, vamos a poner el chupetín Para el polvo Y vamos a poner el conector veo, Estoy mirando entre medio de la vía real Y la cámara es muy chistosa Ahora vamos a prender las luces, esperemos que no explote. No puede explotar porque no alumbra nada. ¡Ja! Necesito ir a comprar una 12 voltios y hacer el mismo cambio. Y andar con una repuesto porque si muere una va a morir la próxima en breve. Así que reparaciones rápidas, problemas complejos por lo menos. Ahora no me pueden sacar un parte, pero necesito una H4 de 12 voltios. En vez de la basura que le acabo de poner. El parque San Francisco está salvaviento en popa, así que me voy a ir a comprar herramientas para paleo Ay, Betty, ¿por qué te portas tan mal Betty? Espero que la primera no se salga, por favor Mi camioneta es un desastre, lo lamento Mi sección favorita en toda la ferretería Ahí estás Oh, tu chef. bloqueado? No bloquea No bloquea nada no Nada Lucio se va a ir a pedalear en mi bicicleta yo tengo que reparar cosas Luchemán no tiene bicicleta así que... A tu sistema de amarras No sé si lo no estoy inventando. Sí, mira, ponla así, ponla así, Si se acomoda bien, está del otro ¿Aquí no importa eso? Esto es lo único que puede... Ponle un guantecito o algo Cuídese señor, nos vemos Aquí tengo un par de cosas de las que preocuparme Esta máquina... ¿Dónde está la llave de la máquina? Esta máquina tiene la correa del... De ahí suelta es imposible llegar allí, así que tengo que desarmar bastantes cosas por acá para tensarla allá atrás. Esto es una orilladora de mi papá. Quiero probarla para ver cómo funciona porque me va a servir para enmalezar en San Francisco Mostazal. Esto es... Así es como venía mi pala. Hace un tiempo hice la modificación de esta pala para traer el building. Voy a tener que hacer la modificación de esta. Poner uno de esos palos... Alargar este que es mi rastrillo Hacer otro rastrillo y hacer un pisón Las herramientas están terriblemente costosas en Chile Y nada es lo que yo quiero Así que decidí hacerlo yo mismo Y estoy con esta placa de 5 milímetros La estaba limpiando un poco Porque no crean que voy a hacer algo con esto Con esto no llega a ningún lado claramente Y vamos a ver cómo nos va Galletón <risas> Con tu papa Ay, tengo que cortar esta repisa que es para el departamento con la valentina. Dios, esto no para. Ah, seguro, seguro funcionaría Van dos planchas iguales que van a ser dos rastrillos, muy parecido a este pero un poco más firmes, un poco más rígidos y ahora tengo que buscar la manera de hacer esa pieza para estos palos. Pues acabo de buscar el centro de gravedad a los dos rastrillos um, Y ahora tengo que soldar donde va a ir puesto el mango Esta soldadora no la he usado mucho y tampoco tengo mucha experiencia Así que voy a hacer primero pruebas en esto Con esto Y dependiendo de eso vamos a ver si soldamos eso con eso ¿Qué es ese chisporroteo, man? <ríe> Muy poco cable. Eso mejoró un poco. Yo pensé que este tubo era más débil, weón. ¡Oh, que sonaba lindo! ¡Oh, se es buena! ¿eh? ya vamos a soldar mierda como que no le entra el material de abajo huevón no la soldadora es muy suave para el fierro de abajo y es demasiado potente para el fierro de arriba. <risa> ¡Oh! <risa> ¡Cacha! Eso, eso, eso es lo que yo quería, eso es lo que estábamos planeando hacer. Ok, miren, esto fue lo que pasó. No es lo más lindo del mundo, pero creo que va a funcionar. Ay, ese segmento que se ve justo ahí es bonito. Pero este segmento acá tuve que tapar un par de hoyos, así que esperemos que aguante. Mientras funcione, todo bueno. Si no funciona, todo malo. Acabo de soldar como un campeón y no estaba grabando. La agarré la maña parece, un poco. No digo que sea un gran soldador, ahí me quedó un hoyo que lo tuve que tapar, pero... Está mejor que el primero. Esto de soldar están haciendo en mi bueno. Es pesado, hay que decirlo, pero creo que puede funcionar. ¿Quién quiere aprender a soldar cuando se puede ocupar una galleta? vamos oh, a probar esto, pues. a ver si valió la pena esta es la caída del salto de la rampa que no la salto hace mucho tiempo a ver si le sacamos un poco esta maleza a ver si el rastrillo es capaz de cortarla no tengo el pin pasado pero de aguanta donde aguanta funciona muy bien está filudísimo por eso corta tanto funciona muy muy bien es pesado, es como el balde de la mini Probar vale la pena porque abarca un montón uh, aquí hay una buena referencia de lo que era mi rastrillo y lo que es el rastrillo nuevo casi casi el doble. Ha sido un día duro. El tema de la camioneta le hemos dado uf, mil vueltas. Ya he hablado con mi amigo Eric Schmidt. Oh, yo. Hola, gente. Te están cerrando los <risa> ojos. He hablado con mi hermano. He hablado, he hablado con mucha gente respecto al tema. La cam mi camioneta es totalmente reparable. Obvio, si sí, es la caja de cambio. O Se salta la tercera y la quinta. El problema es que he averiguado y si la vuelvo a reparar, le va a volver a pasar lo mismo porque esa camioneta tiene ese problema. Dicho esto, a la camioneta le estoy exigiendo más de la cuenta. Eh, si la sigo usando, la voy a seguir sobreexigiendo y probablemente va a seguir fallando. Así que, realmente para llevar aproximadamente 3 toneladas en el carro, lo mejor que puedo hacer, lo más sensato para no tener tantas fallas, es cambiar la camioneta. Odio la idea, amo mi camioneta. Mi intención, mi sueño era cambiarla el día que aparecieran las camionetas eléctricas. Ahora existen las camionetas eléctricas. Tienen unas especificaciones brigias y un precio brigio. Entonces, inalcanzable, así que me mantengo con bencino, petróleo, ojalá petróleo acá en Chile. Wow. Nada no quiere con el taladro que tengo al otro lado. Vale. No me quiero equivocar con el otro hoyo que está hecho. Así que voy a dar vuelta a la palabra. Excelente. Oh, esto no se va a mover nunca más. Pero ya no me importa nada. Oh... <risa> se sintió hasta bien uh. ya, mis palas y las trillas no deberían fallar más algo que no falle weón corté esto, en verdad le rebajé 2 milímetros para la repisa del departamento con la valentina y ahora me tengo que meter en eso He estado jugando un buen rato con la máquina. Eh, tengo todo suelto por este lado. Pero no puedo llegar por allá arriba al alternador. Por abajo tampoco porque está muy alto. Y lo que estoy buscando está allá atrás. Ni siquiera se ve desde acá. Solté esto y ahora voy a poder sacar esta tapa. Tengo que meter la mano por acá para llegar allá. Si algo puede salir mal, lo hará. Mierda. Tengo una aspa rota del ventilador. Por allá tengo que llegar al alternador. Y eso es un problema menos, pero este estoy viendo que para sacarlo tengo que sacar el radiador, para sacar el radiador me parece que tengo que sacar este bloque de chasis. Oh, esto se pone. Voy a tener que empezar a desarmar más de lo que quería. Voy a tener que sacar la parte de atrás de todo el chasis. Porque tengo unas parrotas en el ventilador. Esta <risa> vaya no puede ser peor. Pero no, no, no está tan malo, todo, todo se puede arreglar, la camioneta la vamos a arreglar, la máquina la vamos a arreglar, Johan Sebastián está conmigo acompañándome y nada puede salir mal. estoy casi seguro que todo esto está suelto pero parece que es muy pesado así que dejé dos pernos de acá arriba y voy a sacar estos cuatro pernos de anclaje acá abajo, no sé qué va a pasar ahora mi pregunta es si esos dos pernos de allá van a sostener todo este peso esto es la cabina está anclado con la cabina dentro Estoy en medio de una maniobra tremendamente complicada Quiero tratar de asegurar todo al máximo, pero esta placa Salió, está suelta, está colgando No tiene pernos ahí abajo Tiene dos acá arriba Y me está tirando la cabina entera para acá, así que tengo que atajarlo de alguna manera Y ahora voy a probar sacar los pernos Lo tengo, La tengo agarrada con la gata y a pulso, tratar de echarla hacia atrás y deslizarla por las maderas Suena como una pésima idea, pero es lo único que puedo hacer en este minuto. Oh, me vendría bien una mano. Perro, ayúdame. Oh, vamos a ver qué pasa, ojalá que no quede la pata. Uh. Oh, ¡Qué pesadísimo. Mierda. Mierda. Oh, esto salió pésimo. Esto salió pésimo. Es demasiado pesado. Oh. ¡Ni hablemos! ¡Ugh! Eh. No quiero que no ¡Mira dónde te a robar! Ro. ¡Mierda! ¿Dónde es que los pernos los tengo acá? ¡Oh, qué bueno que los tengo acá, weón ¡Oh, estoy transpirando como un cerdo! ¡Oh, cómo salió tan mal! ¡Pedazo de contrapeso que tenía, weón ¡Oh! ¡Oh! El bolsillo está justo allá abajo. ¡Ah! No tengo que... ¡No quiero salir! ¡Del bolsillo! ¡Oh! ¡Oh! El fail para grande. ¡Oh! ¡Entró! ¡Entró! Ahora el problema de la la ¡Oh! Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡ Si vamos a estar cagando esto eh. Los pernos la tienen. Oh, oh. Eso no se suponía que tenía que pasar. Oh, la biturbia, debo estar transpirado. Pero así cacha oh, oh mi, mi miedo más grande era que si se me caía, se iba a llevar con ella el radiador. Entre dos personas, no sé si te lo apoyé. Estoy hablando traumado con el teléfono bueno, acaba de pasar una escena así Oh, qué feo No, cagó el escape, ¿no? No, está apoyado contra él, pero no le hizo nada Está derechito todavía Oh, bueno Bueno, no voy, a hacer, no, voy a, no voy a hacer nada más hoy, tío Yo creo que... Si te gustó mi papelón, dame un like Si tienes algún amigo que... ¿Le gusta la mecánica y los papelones? Compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos. Ojalá de Montenmike. El próximo les prometo que es de Montenmike. Nos vemos en el cerro. Nos vemos en el cerro. Estoy raja.